Bienvenidos a todos, a todas, a esta transmisión en vivo desde Altepelmecali, la Casa de los Pueblos. Yo soy su amiga, Berta Meléndez. Este programa está dedicado a que hablemos sobre las exigencias de los pueblos para lograr la expropiación de estas exinstalaciones de la empresa Bonafón. Hoy, Altepelmecali, la casa de los pueblos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué es importante? Esta expropiación. Vamos a contarles un poco de historia y para eso les preparamos el siguiente video. Bueno, estamos en la Casa de los Pueblos, la Altepelmecali, en el pueblo de Cuanalá, municipio de Juan Cebonilla, y en este espacio. Anteriormente estuvo trabajando la empresa Bonafont del Corporativo Danone, que durante 29 años saqueó y robó el agua de los pueblos de la región cholulteca. Eh, por esa razón nosotros nos organizamos en asambleas, visitamos más de 20 pueblos para decidir qué íbamos a hacer eh, ante esta situación y como pueblos decidimos el 22 de marzo en el marco del Día Mundial del Agua Cerrar definitivamente esta empresa... ...para que nunca más volviera a trabajar... ...ni a sacar una sola gota de, de nuestras comunidades. Nos organizamos, hicimos el plantón... ...estuvimos aquí durante cuatro meses... Eh, ...no hubo respuesta eh, seria... ...ni del gobierno estatal, ni federal... ...mucho menos de representantes de, de la empresa... ...y por eso el 8 de agosto... En el marco del natalicio de Emiliano Zapata, los pueblos de la región cholulteca nos organizamos para hacer un juicio público a todas estas empresas y dependencias, instituciones gubernamentales que han contaminado el agua de nuestros pueblos, que han saqueado eh, este líquido vital, que para nosotros como Cultura Nahua es eh, símbolo de la vida, es eh, lo que nos da... ...pues la vida en nuestras zonas campesinas... ...y en ese juicio... ...invitamos a, a todas estas instituciones... ...que se han encargado de entregar y sacar el agua de las comunidades... ...no se presentaron... ...pero nosotros como pueblos nos habíamos ya organizado previamente... ...y con el objetivo de cumplir nuestras demandas históricas... ...decidimos enjuiciar a estas empresas a estas instituciones y el 8 de agosto decidimos tomar este espacio para convertirlo en la Casa de los Pueblos, la Altepelmecali, pues ahora lo estamos transformando en un espacio para la construcción de autonomía y que florezca la vida. Seguimos con ustedes transmitiendo en vivo desde la Altepelmecali, la Casa de los Pueblos. En el video, pues, que acabamos de ver, estuvimos ahora sí viendo cómo llegamos a estas instalaciones. Y ahora queremos contarles qué están haciendo aquí y que, y que después de haber sido un espacio de destrucción, hoy es un espacio de vida donde se están generando muchos proyectos. Hoy les vamos a hablar de algunos de ellos. Vamos a empezar con el proyecto de salud y para eso pues tenemos como invitada a la compañera Mati, que nos va a hablar de cómo se llevan a cabo en la Casa de los Pueblos estos proyectos. Saludo, te saludo Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, pues bienvenida, bienvenida a este, a este programa en vivo y pues vamos, vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de la salud, compañera Mati, y de cómo, de cómo se está organizando. Y, pero más que, ¿cómo se está organizando esta área? Pero la pregunta, ¿por qué, por qué decidieron poner la Casa de los Pueblos? Muy bien, pues muchas gracias. Eh, muchas gracias, compañera. Eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, pues sí, primero que nada comentarles que, este proyecto de salud dentro de la Casa de los Pueblos, Altepermelcali, no hubiera sido posible sin la organización de más de 20 pueblos que integramos Pueblos Unidos de la Región Cholulteca. Pueblos nahuas que pues, históricamente hemos sido olvidados por el gobierno y por supuesto que en, en el sentido de la salud es una muestra más de cómo al gobierno no le interesa la gente en realidad, no le interesa que haya salud en las comunidades es de pésima calidad la salud que ofrece el Estado. Y nosotros como Pueblos Nahuas pues hemos decidido tomar en nuestras manos el destino de nuestros hijos, el destino de nosotros mismos y por supuesto construir nuestra propia salud. Por eso eh, aquí en Altepelmelcali tenemos ya nuestra Casa de Salud, una comisión de salud que está dedicada no solamente a dar atención, sino también a formar nuevos promotores que permitan una vida digna a todos los pueblos de esta región. Y bueno, ¿y cómo se está organizando esta área de la salud? Sí, pues te comento que realizamos varias actividades, son tres principales. La primera que se realiza aquí en la Casa de los Pueblos, que es atención médica eh, y monitoreo. Y bueno, pues muy interesante porque en la Casa de Salud se con que se conjugan muchos conocimientos, ¿no? tanto la medicina lópata como la medicina tradicional y la medicina alternativa. Entonces aquí damos atención pues, prácticamente toda la semana. Eh, tenemos varios compañeros que están encargados de proveer de la, eh, atención médica y también el monitoreo, pueden venir las personas de las comunidades a hacerlo de lunes a domingo, eh, prácticamente las 24 horas del día, siempre hay compañeros promotores aquí. Eh, detectando eh, alguna anomalía como la glucosa alta, tensión arterial alta, y bueno, otra de las actividades que hacemos es llevar brigadas de salud a las comunidades, donde detectamos eh, personas que puedan tener diabetes, hipertensión, las orientamos y apoyamos. Y bueno, pues formamos promotores para que más y más generaciones sigan esta tarea para, para todas las comunidades de esta región. Y algo bien importante, ¿por qué ¿Es importante en el área de la salud la expropiación de este espacio? Pues nosotros creemos que la salud no está desligada de, de la autonomía, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros no podemos concebir una salud eh, en un medio ambiente contaminado, por ejemplo, ¿no? O en un lugar donde hay explotación laboral, o en un lugar, por ejemplo, donde hay ruido todos los días, las 24 horas del día, que era lo que había en esta empresa, para nosotros es muy importante que existan estas instalaciones y que estén en manos de los pueblos, porque así podemos fortalecernos en esta área que es la salud, eh, fortalecer la prevención, fortalecer la formación de nuevos promotores, atender a las personas que están enfermas o que tienen alguna emergencia. Y si dejamos que nos lo quiten o que permitimos que, que esto se vaya de las manos de los pueblos, volveremos. No solamente a las condiciones previas de la toma, sino a peores, ¿no? En el sentido de la vida de las comunidades. No, pues todo esto que nos acabas de explicar precisamente de lo importante de esta área de la salud, ¿verdad? Que va a beneficiar pues a todos los pueblos de acá, aledaños, ¿verdad? Eh, ahora sí que pues de, de estar atentos a la salud. De, de, de los pueblos, de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Por eso es, es importante, es importante, por eso ahorita eh, es, este programa rumbo a la expropiación de, de, de esta planta, de, de, de la ex Bonafón, y, y por eso pues, eh, pues muy importante esta, esta área, ¿verdad? Y pues seguimos, seguimos, seguimos con todos ustedes. Eh, eh, y ahora, bueno, pues continuamos, continuamos. Despedimos a Mati y traemos a la próxima invitada. <ríe> sí, pues, pues muchas gracias, Mati, gracias, por tu, por toda tu exposición y lo que nos acabas de explicar. Y pues continuamos, continuamos recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Altepelmecali, la Casa de los Pueblos, y en rumbo a la expropiación de este espacio. Corte, ¿no? Y pues un pequeño corte, y volvemos con todos ustedes. Y pues seguimos con ustedes, en esta transmisión en vivo desde la Casa de los Pueblos, rumbo a la expropiación de este espacio. Y tenemos ahora como invitado a nuestro amigo aquí, Campeche, que nos viene pues a hablar, ¿verdad?, sobre, eh, sobre, la, sobre el taller, sobre el proyecto de agroecología que se está, pues ya, ya está, ahora sí que está, a, a, en, eh, se está, es un proyecto que está ya está echado a andar y pues la pregunta ¿por qué es importante tener un proyecto de agroecología? Pues muchas gracias doña Berta por la invitación eh, es importante este proyecto y esta área de la agroecología primero porque pues, nosotros somos pueblos campesinos todos los compañeros de los 20 pueblos que conformamos, los Pueblos Unidos de la región chelulteca, trabajamos el campo, trabajamos eh, la milpa, antiguamente pues la hemos sembrado, ¿no? Entonces nosotros vemos muy importante que este trabajo del campo se le dé mucha fuerza, eh, trabajándolo desde la producción de alimentos sanos que tienen que ver con nuestra salud y que también tiene que ver con el trabajo eh, pues honrado de los pueblos, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la tierra y nosotros creemos que si no la podemos trabajar, si no la conocemos, entonces pues esta defensa queda en el aire, ¿no? Pero si seguimos fortaleciendo nuestro trabajo agrícola con productos sanos, con fertilizantes orgánicos, pues vamos a seguir fortaleciendo ese trabajo en el campo de los pueblos. Bueno, ¿y, y en, qué, en qué consiste este proyecto de, agro, de agroecología? Pues primero que nada es sembrar lo que de por sí sembramos, pero de manera eh, natural eh, con las tradiciones de los pueblos, pero también implementando un poco de técnica que también es el trabajo de muchos compañeros que se han espe especializado en el área de la agroecología, de la biología, del desarrollo de los pueblos y entonces lo que nosotros pretendemos es sembrar el maíz y hacer implementos como, por ejemplo, abonos orgánicos, que es el Bokashi, que también eh, pro, eh, produzcamos los foliares, los fosfitos pero todo de manera orgánica. Esto nos va a permitir tener alimento sano, también eh, que nos permita reproducir todo este ciclo del campo con la cría de, de ganado, de borregos, de marranos, de gallinas, que ya tenemos en la Casa de los Pueblos, también el tema de los hongos, y todo esto está enfocado, sí, al trabajo de los pueblos, pero también al área de la alimentación, al área de la economía, y que también nosotros podamos trabajar colectivamente esto, no que no sea como el trabajo del capital, que es aislado, que es solo y explotado, y que nosotros podamos trabajar de manera colectiva esto. no Entonces, pues esta área también nos permite eh, cuidar el campo, nuestros ríos, nuestros amellales, y por eso es importante esta área. Bueno, y, y en esta área, ¿qué, pie, ¿qué se piensa seguir sembrando y de seguir desarrollando pues este proyecto, esta área? ¿Qué continúa? Pues? Sí, pues eh, primero que nada que también nosotros demos cuenta en la práctica, porque vamos a sembrarlo en una parcela de alrededor de una hectárea más o menos, donde nosotros podamos dar cuenta a los demás compañeros que sí se puede trabajar el campo de manera sana, que vayamos dejando el uso de los fertilizantes, que son muy caros, que nos enganchan en esta idea del capital, de que tenemos que comprar todo este paquete de químicos, herbicidas, pesticidas, fungicidas, eh, fertilizantes químicos, que dañan la tierra y dañan nuestra salud, y que además es muy caro. ¿no? Entonces lo que nosotros pretendemos es que sí se puede trabajar de manera orgánica y que podemos eh, generar producción sana para los pueblos. Y sí, sí, exactamente, y por eso pues es bien importante, ¿verdad? Es bien importante esta área, este, pro, este gran proyecto de, de agroecología, porque pues todo lo que se va a realizar, este proyecto, pues va acorde eh, con la armonía, de, de, de, de, de los humanos con la madre tierra. Y, y ahora sí que, pues por eso es muy importante porque de ahí se genera también pues la, la alimentación sana. Sana, sin estar usando los tóxicos, sino esos, ahora sí que ya esos fertilizantes, pero ya más acorde con la naturaleza, ¿verdad? Que no dañen a la madre tierra. Pues muchas gracias, muchas gracias compañero, muchas gracias este Campeche por todo lo que nos acabas de transmitir y ahora sí de, de compartir con el público, ahorita con la gente, de lo importante, por eso de, de, de lo importante. De, de, de estos proyectos porque pues por eso vamos rumbo a la expropiación para ir seguir con la expropiación de la casa de este espacio, la casa de los pueblos Altepelmecali y seguimos y continuamos y pues seguimos seguimos con ustedes en esta transmisión desde la Altepelmecali la casa de los pueblos rumbo a la expropiación y hoy vamos a platicar con las compañeras Cristi y, y Nelly para que nos platiquen de esta área tan importante de, de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres hemos sido realmente muy importantes en esta lucha de esta toma. Y por eso, pues, es importante que sepamos realmente, que conozcamos, pues. Y ahora sí que la pregunta ¿por qué porque se creó este espacio de las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Claro que sí, muy buenas tardes, Berta, pues es un gusto estar aquí con, contigo. Pues sí, este efectivamente, este espacio pues, se creó a través de una asamblea donde nosotras pues, les hicimos saber a los compañeros que necesitábamos un espacio para que nosotras nos podamos reunir, para que nosotras podemos, podamos platicar, para seguir este, motivando entre nosotras, motivándonos entre nosotras, para formar talleres y pues efectivamente así se hicieron esos talleres, pues el espacio de mujeres es especialmente para eso, donde platicamos, donde pues estamos tejiendo, estamos bordando para que así nosotros vayamos obteniendo, pues, pues un apoyito, ¿no?, para, para los pasajitos de los jovencitos y todo eso, y para seguirnos apoyando, donde, pues, este las pláticas, pues, formamos espacios donde se siembran las plantas, todo tipo de plantitas, especialmente plantas medicinales, como, pues, la manzanilla, hierbabuena, y otros, otro tipo de, pues, de plantitas medicinales que nos van ayudando para, pues, para seguir fortaleciendo y seguir, eh, pues, creando todos es, esos espacios, esos, este, eh, hier este, hierbitas para curarnos, ¿no? Porque, para que vayamos dejando un poco, pues, lo, todo lo químico, ¿no? Y, pues, así estamos en la cocina igual, pues, tenemos ahí a la compañera, a la compañera Gloria, que es, es una parte fundamental para nosotras que la compañera nos apoya haciendo pues las comidas, eh, nosotros también la apoyamos de vez en cuando, pero ella es la parte fundamental que tenemos nosotras las mujeres, que nos apoya mucho en la cocina. En la biblioteca igual pues, ahí vienen muchos compañeros que, que nos visitan y que nos traen todo este tipo de libros para que pues nosotras vayamos construyendo o leyendo, para que le, la, traigamos a nuestros hijos, que aprendan todos los niños que son de, pues de, de enfermedades de lento aprendizaje, hasta los jovencitos que van un poquito atrasados también, tenemos profesoras capacitadas que ellas les pueden enseñar, eh, eh, fíjese que, fíjate Bertita, que también aquí, pues en las compañeras todas estamos divididas en este espacio, habemos compañeras que no manejamos todo lo que es la tecnología, pues tenemos a una compañera que ella es la que nos maneja toda la tecnología, donde te vuelvo a repetir que… Pues la compañera de la cocina, donde los, los espacios de la jardinería, las compañeras que atienden a los animalitos también, igual los compañeros. Y este y pues sí, o sea, estamos ahí fortaleciéndonos día con día para seguir adelante y para seguir dejando un legado en esta empresa que va a ser la casa de los pueblos totalmente, ya lo es, Altepelmecali, donde estamos construyendo todos los talleres ...que vamos a dejar de aquí a mañana, Bertita. Y bueno, compañera, ¿qué importancia bueno. tiene la mujer en la lucha en la casa de los pueblos? Pues la, la importancia, la participación de la mujer, como siempre ha sido muy grande... ...porque la mujer tiene talento, tiene una gran capacidad de salir adelante... Eh, es, es una persona somos personas que tenemos la fortaleza de guiar a una familia y de aprender y entre nosotras eh, compartir experiencias, compartir este pues la forma de pensar y salir adelante, unirnos y seguir luchando para bien de todos y defender la vida como es acá la casa del Altepelmecali que es la Casa de los Pueblos, de todos, bienvenidos, y eso es lo que para nosotros como mujeres nos da mucha fuerza, mucho entusiasmo, porque es el cuidado de la vida. Y ya para terminar, compañeras, ¿cuáles son sus sueños de ustedes acá en la Casa de los Pueblos? Pues, eh, para mí, mi sueño es llegar a lograr la expropiación de, esta de este espacio para... Eh, que sea de utilidad pública y que como pueblos logremos rescatar un poquito de lo que fuimos saqueados, despojados destruidos nuestro ambiente y que todo esto sea en bien de, de la sociedad y de todo el futuro de generaciones que vienen bueno pues pues igual como lo decía la compañera, pues el sueño más grande que nosotras tenemos es que toda esta, esta, esta casa de los pueblos esté realizada para todas las futuras generaciones que vienen. Ese es nuestro principal sueño que, que nosotras tenemos, que donde nuestras nuevas generaciones de jovencitos vayan obteniendo todos esto, estos talleres que nosotras vamos formando y que los lleven a cabo para las nuevas generaciones. Ese es el sueño principal que tenemos para todos los, los, los compañeros, los niños, las nuevas generaciones. Bertita, muchas gracias. No, pues muchas gracias compañeras, Cristi y Nelly, <tose> realmente por todo lo que nos acaban de compartir y de que todos sepamos realmente por qué es importante, por qué es importante esta área de las mujeres, este espacio de las mujeres, que somos la, las que hemos sustentado esta lucha tan importante. Por eso, hoy por hoy, las mujeres estamos en la vanguardia, en la lucha de los movimientos. Y pues continuamos, continuamos. Ahora vamos a ver, tenemos ya preparado un videoclip con el corrido de Samir Flores. Adelante. ¡Adiós! Perdón, es 20. Lo sacaron con engaños y dos palazos le dieron. ¡A todos mis compañeros! Pues seguimos, seguimos transmitiendo en vivo desde la Altepelmecali, la Casa de los Pueblos, rumbo a la expropiación. Y ahora vamos a platicar, compañero compañero Alejandro, precisamente sobre la expropiación de lo que hemos estado hablando en este programa. Sobre pues, la expropiación verdad, de la Casa de los Pueblos. Bueno, pues antes que nada, haber tan gusto saludarte nuevamente, estar en este espacio... Eh, un saludo a todos los televidentes que están siguiendo esta transmisión. Pues comentarte que a casi un año de la toma este, de la planta Ex Bonafon, pues nosotros seguimos con el proceso legal también. Mira, desde que los pueblos decidieron en la asamblea tomar la, la empresa, eh, pues ya prácticamente pues pasó a formar parte de, de los pueblos, de todos los pueblos cholotecas y los pueblos que se solidarizaron en esta en esta acción. ¿Por qué es importante el decreto de expropiación? Porque queremos, bueno, los pueblos exigen, piden al gobierno del Estado, al, al Estado en sí, eh, pues tener el control legal de este, de este espacio. O sea, tener certidumbre, tener certeza para seguir construyendo en este espacio la autonomía. Es por ello que se pues, están haciendo ya todos los trámites necesarios con el, el bufé de abogados para que pues esto eh, en cuestión de la ley de expropiación pues, se solicite y, y que claro, pues es parte de, de un protocolo que se tiene que hacer. O sea, ¿qué más quisiéramos que con el, la ley que tienen los pueblos se pudiese hacer? Pero... No, para el Estado eso no, no, este no aplica. Entonces tenemos que seguir los protocolos legales para, para lograrlo. Así es verdad. Sí, pues sí, pues ahora sí por eso, pues es importante, ¿verdad? ahorita, pues esto, esto, ahorita, este programa, realmente para que la gente sepa de lo importante de, de expropiar este espacio donde pues están estos proyectos de seguir construyendo Ahora sí, a diferencia de la de la empresa, ¿verdad? Que lo único que hacía, pues, era de la destrucción, ¿verdad? El despojo del agua y entonces, pues, pues qué importante. Por eso, para que la gente sepa realmente de de, de por qué, pues, esto, esto que se está sí, haciendo sí. y esta lucha, sobre todo de los pueblos para mantener y conservar este espacio. Efectivamente, pues, como sabrás, pues, los compañeros que me antecedieron. Hablaron de parte de esta reconstrucción, del tejido, de este espacio que por 29 años, 29 años estuvieron lastimando nos lastimaron como comunidades originarias, pero que ya con estos espacios alternativos se pues, está reconstruyendo. Entonces está haciendo comunidad y pues hacemos el llamado, el llamado a que la gente que nos ve pues participe, que se acerque, porque es la casa de todos, es la casa de los pueblos que desde un inicio no se debía haber permitido esa, esa invasión pero que bueno, nosotros este, estamos, eh, pues, construyendo, construyendo, Berta Tú, de hecho, eres testigo de lo que se está haciendo, y creo que hay mucho, mucho trabajo por hacer, pero de verdad, de verdad, este, es para el bien común de todas la, toda la, las generaciones que vienen. Entonces, sí, por eso, pues, invitamos, invitamos a toda la gente a que se acerque aquí a este espacio, la Casa de los Pueblos, en verdad, son tantos los talleres que se están dando, y, pues, pues acérquense, acérquense precisamente, pues es en beneficio, en beneficio de todos los pueblos. Así es, y, y bueno, y, eh, mira, ya para cerrar, este Berta, eh, invitarlos a este próximo 22 de, de marzo, ya cumplimos un año y queremos festejar con los pueblos, queremos hacer actividades culturales y que en este mismo momento, pues, se le avise al Estado que cumpla con este decreto de expropiación. Y pues agradecer el espacio, Berta a la gente que está en este espacio y a toda la gente que, que, que pues se sume, se sume a esta causa justamente. Pero bueno, ¿qué te parece si ya vamos cerrando esta transmisión? Y pues ya un mensaje, un mensaje aparte que, que, quieras, que quieras dar. Pues eh, bueno, este, ay, eh, en, este, en este trabajo, en este proceso, en estas actividades, se va a cerrar, eh, bueno, eh, las actividades se va a festejar o celebrar con una caravana por la vida, que de hecho ya está organizada, ya se está organizando, ya se concretaron la participación de muchos estados, muchas comunidades y que va a partir desde la Casa de los Pueblos el día 22 de marzo. Así es que cordialmente invitados a que nos esperen, a que esperen la caravana, a que se sumen y a que, a que estemos ahí todos. Entonces, pues es la fiesta de los pueblos y creo que hay que festejar no, pues va a ser toda, realmente toda una fiesta, y, y con todo esto, pues ya, también agradecemos sobre todo, yo creo que hay que agradecer mucho a todo el equipo, ¿verdad?, porque detrás de cámaras, pues hay todo un equipo aquí trabajando en estos momentos, equipo de edición, de, de, de video, de edición, y, y somos todo un equipo porque por eso precisamente somos, eh, ahora sí que es un trabajo de equipo de todos los pueblos que componemos eh, eh, esta casa, esta la casa de los pueblos que es para todos ustedes. Y pues por eso, pues ahora sí que pues nos despedimos, nos despedimos de todos ustedes y muchas gracias, muchas gracias por haber estado, pues, viéndonos a todo el público. Muchas gracias.